En Epsilon Academy estamos sumamente convencidos de que el ser humano aprende si está motivado. Si somos niños y podemos jugar, más todavía. La matemática no es solo números. También podemos desarrollar un razonamiento espacial. Y para ello también están nuestros juguetes educativos que ya se encuentran disponibles en nuestra tienda virtual. Te invitamos a que le eches un vistazo. Hay mucha variedad y entre ellos está nuestra mega estrella, la pizza multiplicadora. Aprenderse las tablas de multiplicar sin necesidad de leer un listado ya es una realidad. Las instrucciones de uso, escaneando un sencillo código QR. Adicionalmente, también tenemos acertijos en tres dimensiones para que puedas desarrollar esa habilidad espacial. ¿Qué estás esperando? Visita la tienda directamente. Por cierto, las 30 primeras pizzas multiplicadoras cuentan con una hora de clase virtual completamente gratis conmigo. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.